te permite construir el futuro como joven con una familia con un tal, es decir se está produciendo en la economía un efecto en el que los elementos de primera necesidad para construir futuro en la sociedad se convierten en artículos de lujo y sin embargo artículos que son de lujo y que no son necesarios para vivir son asequibles para los sueldos bajos que hoy realmente se están pagando y, y, y con esto además